Gente, ahora le, ¿se acuerdan que hace poco les enseñé una línea que era con un rotorcito metálico todo? Ahora les voy a enseñar una línea más económica todavía. Y miren, sin pinza, únicamente con un alicate de uñas. No necesito otra cosa. Yo voy a tomar el anzuelo, ¿ok? Voy a tomar el nylon, nylon 40, 50, 60, lo, lo que tenga. Hago el largo de la brazolada que quiero utilizar, calculo unos 10 centímetros más. Vengo acá, pongo la punta y empatillo el anzuelo de esta manera. Recuerden siempre que yo empiezo el nudo para atrás y después lo paso para adelante y doy 6 vueltas ordenadas. Tiro de esta puntita, no suelto hasta que no pasó todo el nylon, ahí pasó el nylon. La punta que quede del lado abajo, esta del lado de arriba, tiro, lo ajusto bien. Y este es un nudo que quedó bien cónico. Ajusta más acá que acá atrás. Hago así, lo quiebro. Tomo mi alicate de uñas. Si tengo esto, un cuchillo. Y si no, hay que pueda, que no tenga diente postizo, lo corta <risa> así. Después vengo acá. El nylon de la madre. Agarro y hago así. El lazo donde voy a colocar el plomo. Una, dos, tres vueltas. Siempre, para que no se estrangule el nylon. Lo cierro bien y ahí me quedó el nudo perfectamente hecho ok y ahora voy a tomar esto y esto tiene un solo secreto acá donde yo voy a colocar el anzuelo si sí, Gabriel no mires así ¿dónde lo voy a colocar? miren, esto es así tomo donde va el plomo en sentido contrario pongo el anzuelo lo dejo para arriba agarro acá abajo y hago así una dos 3, 4, 5 vueltas, esto lo cierro acá bien, lo voy cerrando, y antes de ajustarlo yo voy a decir, lo quiero pegado al plomo, va bien pegadito al plomo, ok, lo quiero subir más, lo subo más al anzuelo que quede el plomo y el anzuelito abajo, vamos a ver que quede bien pegadito al plomo, hago así, ahí está, no tengo pinza, no tengo dientes postizo, sino tiro así, lo ajusto bien y ven que cerró ahora bien el nudo, ahora van a ver esto, tomo el alicate o lo que fuera que tuviese para cortar, corto ahí y miren esto, esto ven quedó bien abierto, acá iría el plomo, yo lo pongo hacia arriba al anzuelo, entonces queda bien abierto. Si yo esto lo hubiese puesto al revés, como hacen todos, el anzuelo queda pegado y enrieda mucho más. Y la otra particularidad que tiene es que si yo clavo un pez y está al revés, esto se corre como nada. Si esto está al revés, como debe ir, aparte de quedar bien abierto cuando el pez tira, esto no lo baja ni a palos. Buenísimo, Mariano. ¿Listo? Siempre se aprende como ven. Gracias. <risa> no, pero.